Con herramienta de texto trabajarás todos los días y en esta lección te voy a enseñar muchos trucos y consejos. Tenemos dos formas para activar la herramienta de texto. La primera es dando un clic sobre la herramienta y la otra presionando la tecla T en el teclado. Sin embargo yo voy a hacer esto, voy a extraer todas las herramientas y la voy a convertir en flotante esta ventanita para explicarte cada una de ellas. Para trabajar con texto en Illustrator tenemos dos formas. La primera forma es dando un clic. Automáticamente lo que estás viendo ahí se llama un texto falso que fue puesto a partir de la versión 2017. Y la segunda forma, ah bueno, esto es recomendado para hacer titulares. Y la segunda forma es clic y arrastrar para crear una caja de texto. Pero ya que estás trabajando con esta herramienta, tranquilamente puedes tener un objeto dibujado de los que están aquí en Illustrator Y simplemente con un clic va a tomar la forma de ese objeto vamos con la siguiente herramienta que vendría a ser el texto de área simplemente la seleccionas y también vas a dar un clic automáticamente se va a colocar sobre cualquier objeto que tengas dibujado ahora en este momento voy a dibujar un trazado para explicarte la tercera herramienta así que me voy a, ir aquí a la herramienta de la del pincel y voy a hacer un pequeño trazado así más o menos así elegimos la tercera herramienta nos vamos sobre el trazado y vamos a dar un clic para que se nos llene con ese texto sin embargo con la herramienta del zoom Voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicarte lo siguiente. Con la flechita negra activo, la herramienta de selección, te van a salir los dos deslizadores que los estás viendo ahí. Mira, con clic y arrastra, puedes moverte sobre el trazado. ¿Ok? Voy a moverlo desde acá. Y también lo puedo controlar desde acá. Esto vendría a ser prácticamente donde termina el párrafo. Y esto sería la parte central para que se pueda mover desde aquí. Voy a presionar la barra espaciadora, moverme sobre el documento para otra vez elegir esta herramienta que está aquí me gusta muchísimo ok voy a dar un clic aquí clic y automáticamente tengo ese texto ahí recuerda que con la herramienta de selección también te puedes mover sin embargo voy a achicar este texto que está aquí y ahora me puedo mover sobre el mismo doble clic en la manito para dirigirme acá a la siguiente herramienta que es el texto en vertical con un clic lo selecciono y con un clic me va a crear un segmento vertical la otra pues no es muy complicada doy un clic acá asimismo doy un clic sobre un objeto dibujado y ahora lo va a colocar dentro aquí la siguiente herramienta damos un clic y va a ser exactamente lo mismo que hicimos acá y esta herramienta es la herramienta de retocar texto voy a presionar en este momento control y barra espaciadora para hacer un pequeño zoom ahora solo la barra espaciadora para moverme por el documento digamos que yo quiero solo trabajar en una sola eh, letrita voy a dar un clic aquí te aparece este cuadro delimitador lo voy a dejar aquí mejor con la T para que se aprecie mejor. En el cuadro delimitador mira que tienes esa flecha doble donde puedes rotar tranquilamente. Desde una esquina lo puedes distorsionar o también lo puedes mover, lo puedes achicar y le puedes hacer realmente maravillas a cualquier tipo de texto que tengas. Te recuerdo que esto está desde la versión 2013 en ilustrador. Ahora si tuvieras un monitor de pantalla táctil, lo puedes hacer con el dedo. Vamos con la siguiente mesa de trabajo para terminarte de explicar acerca de las columnas de texto yo voy a hacer esto mira voy a crear una caja de texto un poco grande se va a llenar con este texto activo la herramienta de selección me voy al menú texto voy a poner opciones de área de texto lo voy a subir un poco más voy a activar la opción de previsualizar y aquí puedo generar las filas o quizás las columnas que necesite para trabajar de acuerdo a lo que al requerimiento del trabajo vamos a dar clic en ok Okay, vamos a trabajar con enlazar texto. ¿Cómo es qué significa esto? Mira, voy a dar clic y arrastrar, automáticamente se va a colocar este texto falso, pero yo voy a hacer esto, con la herramienta de selección, clic y arrastrar para achicar la cajita, la voy a mover un poquitito hacia que a la izquierda. Si alcanzas a ver ese puntito o ese recuadrito rojo que está ahí, eso significa que es un texto desbordado, ok Vas a dar un clic para activarlo, otro clic para convertirlo en flotante. Mira cómo cambia la saeta con ese texto, con esa previsualización clic y arrastrar y ahí tienes el texto totalmente enlazado voy a seleccionar estos dos con shift click ahora los voy a duplicar con alt y shift para ver esta opción que dice desenlazar texto con los dos columnas o las tres columnas de texto que están enlazadas te vas al menú texto vamos a poner texto entrelazado y vamos a quitar ese entrelazamiento ahora se rompió ese efecto que está aquí para justificar el texto no es muy complicado realmente porque tienes en la cajita de texto que está ahí, arriba en la parte superior, en el panel de control, tienes para eh, justificar a la izquierda, al centro y hacia la derecha. Pero también tienes atajos de teclado que yo realmente recomiendo muchísimo en mis, en mis horas de clase. shift control l que vendría a ser Left, va hacia la izquierda. shift control c Center. O shift control r Right. Es un inglés realmente súper básico, ¿no? izquierda, centro, derecha y también puedes poner Shift, Control, J que vendría a ser Justify o Justificar muy bien, también lo tienes esto que está aquí en Control, T dentro del panel de carácter tienes la opción de, de, de párrafo y también tienes más opciones para controlar la justificación de texto que realmente te recomiendo que pongas Control, T para que continúe la fiesta, ahora vamos a distorsionar texto aquí, estoy presionando la barra espaciadora y moviéndome por el documento Seleccionaré la herramienta de selección directa que me gusta muchísimo y si alcanzas a ver se está activando el, el borde de la caja de texto. Si doy un clic acá arriba, clic y arrastro, mira cómo voy a distorsionar lo que está ahí. Me gusta muchísimo. Y ahora, para terminar ya esta lección, tengo un objeto dentro de una máscara, una imagen. Con clic y arrastrar voy a seleccionar los dos objetos. Sin embargo, quiero que veas esto. Voy a dar un clic para deseleccionar. El texto tiene que estar por debajo de la imagen o cualquier figura geométrica. Clic y arrastrar para seleccionarlos. Me voy a objeto. Vamos a poner ceñir texto y crear. Y me va a generar, bueno, con un clic en OK, me va a generar esa distancia entre textos. Ah, otra cosa muy importante es esta, mira. Voy a crear una cajita de texto con clic y arrastrar. También puedo insertar un texto desde afuera. Lo voy a borrar desde aquí tranquilamente. Archivo, colocar. Me voy al escritorio donde ya tengo un texto previamente establecido. Doy clic en colocar y automáticamente el texto me va a decir, mira, hay unas opciones de, de Word que quieres conservarlas o quieres quitar el formato de Word. Sí, yo recomiendo quitar el formateo de Word. Damos clic en OK y ahora mira, con clic y arrastrar, puedo generar ese texto, pero, mira, quiero que veas algo interesante acá abajo, ¿no? otra vez, ese cuadradito rojo que está ahí, significa que hay texto que está dentro de esa caja de texto y valga la redundancia, tienes dos opciones, la primera opción es agrandar la caja de texto de acuerdo a la necesidad control Z, control Z y la otra es dar doble clic aquí, donde esté ese cuadrito de color celeste, doble clic y automáticamente se agranda la caja de texto es simplemente emocionante saber que nos estás siguiendo en todo este curso completo. Asimismo, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección, compañero.